hasta las 64, es un sector más bien pequeño, es un barrio pequeño, pero donde hay mucho comercio. ¡Ramón, aquí venga! Nos dedicamos a comprar material reciclable, o sea, residuos sólidos, lo separamos, lo que es el PET de la pasta y se empaca en, así en estas tulas lo que es la pasta en unas tulas y en otras el PET. Se compra también cartón, archivo, vidrio, plástico, eh, lo que tenga que ver con metales. El pet, PET, más que todo el PET lo están utilizando para hacer, están sacando fibra. Están sacando una fibra, ve yo por ahí tenía una muestra. A ver, a esto. ¿Eso qué es? De acá, esto es Este Esto es esto. Sino que esto es ya procesado. Eso lleva mucho un proceso muy fuerte. Pues al quedar así, es evidente que lleva un proceso grande. Y de ahí salen camisetas están sacando tejas plásticas de esas eh, que son eh, tirando tipo transparente, están sacando suela para zapatos. Nosotros trabajamos muchos años en un restaurante callejero que teníamos, mi mamá y yo en vista de que empezaron pues ya a acabar con Guayaquil y que ya no se podía trabajar más como nosotros trabajábamos de mi mamá dijo que no, pues que teníamos que buscar otra opción de, de empleo entonces ella decidió y alguien le dijo que porque no se venía a trabajar a en Aranjal, y nos vinimos a trabajar a en Aranjal, y eso hace que estamos acá en Naranjal Primero trabajaba como ventera en la calle aquí en Naranjal, yo vendía jugos, entonces ya un día mi mamá se unió con otro señor y se pusieron a trabajar en sociedad, trabajando acá en este negocio. Somos cuatro familias que dependemos de esta bodega, somos cuatro familias que no sabemos si verdaderamente esto acaba, ¿qué va a pasar? Nos toca ¿qué nos toca hacer rebuscarnos a, a otro lado, ponernos a trabajar otra cosa. Pues un, supuestamente el lote es el que está.. Es un lote que hay en la escombrera, la famosa escombrera. Pero resulta, y ya nos llevaron a ver el lote. Esa la que en y resulta que ya dijeron que es hacer el lote, pero, y ya tienen, y es que los planos ya tienen todo listo, pero la, los residentes de los colores y todo ese sector por ahí dijeron que no, que ellos, pero ya no permitían eso. Entonces volvemos a estar como en la toca esperar. Tenerse que ir así de la noche a la mañana, a ir a, a volver a empezar en otro lado viendo que uno, pues uno ya tenía como metas, unos sueños acá. Y tener que volver a empezar de nuevo, eso es, eso es algo duro. Que no es imposible, pero es durito, porque uno ya estaba acostumbrado a este ambiente, de pronto a la cercanía con el transporte, con muchas cosas y no me parece. No me parece bueno, viable uno tenerse que ir de aquí así, porque si sí, no, pero toca. ¿Qué sueño, Doña Rosa? ¿Ah? ¿Qué, sueño, Doña Rosa? ¿Qué, sueño? ¿Qué sueño? Poder terminar de estudiar y salir adelante con mi pelada.